conocimiento. Al final, los conocemos a uno mismo también por cómo cagamos. Cagar en Barcelona es misión imposible. Estaba yo una vez en el Starbucks con mi ordenador, mi chaqueta, mi paraguas, todo lo que llevas en el día a día y por supuesto me entraron ganas de cagar porque yo soy una persona que la verdad es que tengo el muelle bastante flojo. Entonces fui al lavabo, estaba yo ya, lo que se suele decir, rozando tela, que a todo esto llego al baño y había un código como si fuese una, una caja fuerte. Tuve que irme corriendo, traspasar a la velocidad de la luz con mi zurullo saliendo y pedir un código que te lo dan en un papelito, o sea, al final burocracia para ir al baño. Una vez, no pude más y tuve que entrar en un baño de estos contra mi voluntad, pero un baño de estos que parece una nave espacial en la, medio de la vía pública. Tienes que pagar 30 céntimos, se te cierra la pedazo de puerta corredera. A todo esto estaba el suelo inundado de agua. No me quería sentar en la taza del bate porque como una buena abuela, pues estoy pendiente de... No pillar ninguna enfermedad contagiosa. Y cuando me voy a limpiar, no había papel. O sea, encima de que, de que había pagado no me pude limpiar el culo. Y a todo el rollo, miro para el otro lado y veo un, un cartel de fluorescente que ponía, automático la puerta se abrirá en 10 minutos. Yo ya dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, yo no puedo ni cagar con tranquilidad, estoy sufriendo como una cabrona aquí. No es justo, un poquito de dignidad también para la gente que tenemos el muelle flojo, un poquito de respeto. La mierda no está ni en la literatura. Ni en el cine Ni en ningún sitio No he visto en ninguna película A un Mazurman Yendo a hacer caca El Kill Bill Con todas las patadas Que da la cabrona Nunca tiene ganas De ir al lavabo Y yo creo que Esto tendría que empezar a aparecer Porque nos estamos perdiendo Muchas cosas Es conocimiento Al final Los conocemos a uno mismo También por cómo cagamos Porque tener cuidadito Que si cagáis mousse Es que tenéis una dieta Que no es sana ¿eh? Tenéis que cagar zurullos Gordos Y que se hundan Porque si flotan Es que algo estáis comiendo mal También si cagáis mierda de explosión Mal síntoma La mierda de explosión es esa de cuando estás suelto, sabes que vas al baño, hace ¡pa! y entonces haces como un cuadro de, de Pollock. <ríe> pues esa es la mierda explosión. Y queridas amigas, este es mi consejo de que vaya muy bien y que caguéis a gusto.